«Siento que tengo que educar a un niño menos machito», reflexionó una famosa conductora. El feminismo existe desde hace décadas, y el principio de 1900 escritoras como Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, o Alfonsina Storni. Pero en estos últimos años, gracias a la lucha de los movimientos como el mismo, la película se movió y muchísimas figuras mediáticas se hablaron sobre el tema y cuestionaron. Karina Mazzocco es una de ellas. La famosa conducta fue, corta por lozano desde la cual se reavivó el tema de este tipo de educación, el silencio de dar a su hijo, Malek, 12, fruto de su amor con Omar el Bacha. Sí, esta es tu forma de enseñar a mis hombres y a mis hombres y niños más importantes, dijo Vero Lozano. Por mí, estas nuevas generaciones han sido grabadas de otra manera, ya a mí me encanta. Cuando me junto con mis sobrinos abriendo tanto de ellos. Seguramente no será una situación en nuestra vida como nosotras las hemos pasado, continúa Mazoko, muy conmovida. Luego, explícitamente las diferencias en el machismo y el feminismo, palabras que algunos confunden como iguales pero dentro de la imposición de cada género. El feminismo y el machismo son cosas diferentes. Un paso a paso me gustó mucho y nunca me opuse. El machismo es la cultura machista, la cultura de la vida, yo soy hija y vos también, y el feminismo es el mujeres que luchan por sus derechos, explicó la conductora. En los dos años que hice pura vida, cada día, en televisión pública, trabajé con un periódico especial en género y aprendí realmente estas diferencias y me descubrí feminista, añadió. Pero soy una feminista flexible, me encanta que me digan piropos por la calle, cuando es algo lindo pero también es la nueva generación que no acepta, reconoció Karina. Siento que tengo que educar a un niño menos machito, reflexionó una famosa conductora.